Inclusión. El equipo multidisciplinar de la unidad de inclusión apoya a cada estudiante con discapacidad, dificultades de aprendizaje u otras durante toda su trayectoria académica, considerando sus requerimientos y a su vez brindando un acompañamiento individual centrado en fortalecer y potenciar habilidades y competencias, tanto académicas como socioemocionales, necesarias para la permanencia y progreso universitario.